Bueno, muy honrado de que el CHH haya decidido eh, estas dos sesiones sobre, sobre este último librito que publicó en un editorial que se llama Introducción Histórica a la Escuela Austríaca de Economía. ¿Está? Eh, eh, ¿Por qué Introducción Histórica? Porque últimamente, y esto... Ya me lo habrán escuchado decir en años anteriores, cuando daba seminarios sobre el tema interpretación, porque últimamente, de la mano de, del filósofo alemán Gadamer, me he convencido de que eh, conocer algo es conocer el porqué. ¿no? Eh, Vieron habitualmente que en la secundaria enseñan física eh, con las fórmulas de memoria. ¿no? Por ejemplo, como que supuestamente saber la ley de gravedad es repetir las fórmulas, pero en realidad... Gadamer diría que saber la ley de gravedad es poder explicar cómo Newton llegó ahí. Eso es saber física para Gadamer, para Feyerabend también. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, es comprensible que haya manuales, a los cuales yo mismo he colaborado, no sé si hagamos, afortunadamente o lamentablemente que haya pequeños manuales que nos digan los conceptos fundamentales, pero, pero son manuales como ahistóricos. ¿no? Y, y en realidad... El verdadero conocimiento es conocer el porqué de ello, conocer la línea histórica que condujo hacia ello. ¿no? Este en, en, en, en física elemental, por ejemplo, bueno, ¿de dónde salió Newton? Este, pues de Kepler y de Galileo. Y este último, ¿de dónde salió? Pues de Copérnico y de Nicolás de Cusa. <risa> y este último, ¿de dónde? Y así sucesivamente. Bueno, si eso es así en ciencias naturales, mucho más en ciencias sociales. Así que bueno, como no tenía nada que hacer en el 2018 2019, me puse a escribir esta introducción histórica a la Escuela Austriaca de Economía, que no es nada original, este, es un tomo lo que, lo que principalmente han dicho Karl Menger, von Baber, Mises y Hayek, pero tratando de, de darle ese contexto, un contexto... Eh, este, en la situación histórica concreta donde ellos se encontraban. Lo que he elegido para hoy, más que intentar resumir en dos sesiones el, el, el librito, que ya es un resumen, en, en esta sesión voy a hablar de algunos temas generales de la escuela austríaca y su historia y su circunstancia hoy. Y el viernes voy a tratar de hablar de algunos temas específicos, o sea en, en, en el librito eh, de Mises y de Hayek y de Menger y etcétera eh, destaco algunos puntos que me parecen importantes eh, eso lo vamos a hacer el viernes hoy lo que quisiera hacer es hablar de algunos temas eh, generales sobre la escuela austríaca muy opinable todo, de luego va a ser mi opinión, mi interpretación ustedes saben que afortunadamente en la escuela austríaca hay líneas muy diversas cada una de las cuales pretende ser la única, pero por suerte no es así. ¿Okay? Bien, eh, la, primera cuestión es, la primera cuestión que quiero destacar es un tema que tiene que ver con nada más ni nada menos que los inicios, o sea, con Karl Menger. ¿no? Esto ya les está mostrando que... En esto estoy siendo muy tradicional, no estoy diciendo que la escuela austríaca comenzó con la segunda escolástica, si bien hay influencias, me parece que en cuanto a economía, en un sentido contemporáneo del término, comienza con Karl Menger, ya ahí tenemos una, un debate. ¿no? Y justamente lo que quiero decir es algo que pensaba decir antes que Julio Kohl viniera al curso, porque es algo que estuve debatiendo mucho tiempo con él, y es lo siguiente, hay que tener en cuenta ¿no? que, que ¿quién era Karl Menger en Austria ¿no? en 1871? No era nadie, ¿No? o sea, en términos históricos, Karl Menger era alguien muy interesado por las ciencias sociales, tenía la típica formación germano-parlante en Humanidades y Ciencias Sociales, una formación excelente en historia, como era todo el ambiente germano parlante. O sea, tengan en cuenta que el ambiente germano parlante era muy diferente al ambiente anglosajón, que ya estaba manejando una especie de economics relativamente similar a la que conocemos hoy, no solamente con los clásicos, ¿no? este, ya estaban surgiendo los primeros modelos, con John Stuart Mill, por ejemplo, pero, pero todos sabemos que... que que eh, los historicistas alemanes estaban en otra cosa, pero no porque eran gente mala prácticamente como Mises dice, sino porque eran humanistas para los cuales la historia era la ciencia social esencial. ¿no? Gadamer les hubiera dado la razón. Y Karl Menger de, de ninguna manera difería con esa posición. Karl Menger tenía la esperanza de poder decir a los grandes profesores alemanes, de poder decirles, miren, vamos a continuar con esa tradición humanista, histórica, filosófica, pero vamos a agregar un modo de hacer economía que tienen los economistas clásicos, donde en principio hay algunas leyes económicas un poquito más generales, un poquito más universales. Y vamos a tratar de agregar ese contexto y vamos a fundamentarlo en Aristóteles, en la historia, etc. ¿No? Así que me parece que Karl Menger tenía esa esperanza y por lo tanto, cuando, cuando Gustav Schmoller hace la primera reseña de, de, de, de, del libro de, de, de, de, de este niño, Carl, que es una reseña, a ver, situémonos históricamente, esto es lo que una vez me dijo Julio, supongamos que 20 años atrás yo hubiera escrito no sé qué cositas sobre escuela austríaca y Gary Becker la hubiera reseñado en, en la Universidad de Chicago, ¿no?, con algunas críticas, pero eso hubiera sido extraordinario. ¿Por qué me iba a enojar? ¿No? Gary Becker reseñó una cosita que este tipo ahí, del sur, ¿no? un sudamericano cualquiera. Entonces, hay que tener en cuenta que. Tal vez desde el punto de vista psicológico no sabemos qué esperaba Carl Menger, pero era una gran cosa que Gustav Schmoller le reseñara el libro. Pero Carl Menger no se lo tomó así. Y ahí ya saben cómo es la historia. Se enojó ¿no? y empezó a este, escribir un libro relativamente inconcluso, ¿no? reflexiones sobre el método de las ciencias sociales y la economía en particular, que aparece en 1883. Ahí viene la historia de que Carl Menger enojaba... No, perdón, que... Gustav Schmoller, ya enojado por la existencia de este ninito austríaco, le devuelve el libro diciendo, prefiero devolvérselo y no tirarlo a la... Pero estamos, estoy recontextualizando esto porque en la petit historia oficial de la escuela austríaca, Gustav Schmoller ha quedado como el malo. Y no era ni malo ni bueno, era un gran profesor al cual no se le podía jorobar demasiado, como muchas veces sucede. ¿no? Este, o no se le podía insistir tanto. ¿no? Eh, bien, Así que, ah, y de esto proviene además el nombre de los austríacos, o sea, no es que era la escuela austríaca de economía, sino que Karl Menger, bueno, en ese momento era un austríaco que estaba diciendo estas cosas, cuando luego, más o menos 20 años después, surgen Eugen eh, von, von Waber y, y, y, y von Wieser, de vuelta, siguen siendo los austríacos, pero los austríacos geográficamente, nadie tenía conciencia, y esto lo voy a decir ahora, ni siquiera ellos mismos, de que estaban conformando una nueva escuela de pensamiento, ni siquiera ellos mismos. Con lo cual paso al punto siguiente, que es la, la opinión histórica que Israel Kirchner tiene sobre la escuela austríaca como tal eh, para Israel Kirchner la escuela austríaca toma conciencia de sí misma tal vez recién después del debate del cálculo económico con los escritos de von Mises ya en la acción humana o los escritos de Hayek sobre el cálculo económico ¿no? eh, antes de esto eh, los economistas que hoy retrospectivamente llamamos de la escuela austríaca y que en ese momento eran simplemente los austríacos geográficamente, eran economistas neoclásicos como los demás economistas neoclásicos. Es más, esto es lo que explica que von Mises en su libro La acción humana, fíjense, siempre habla de los economistas ¿no? y los, los distingue de los marxistas, porque esa era la gran oposición en ese momento los marxistas o los socialistas que no entendían economía, pero los economistas, para Mises, eran sencillamente los que manejaban la teoría de la utilidad marginal, la teoría subjetiva del valor, la productividad marginal. No había grandes enojos o peleas si venías de, de, de Gibbons o de Walras o de, eh, eh, o, o de los austríacos o, o si estabas... Eh, eh, o si estabas en los primeros ya modelos de equilibrio, no había grandes diferencias. ¿no? Eh, eso es algo que Israel Kirchner aclara sobre todo en un libro de la década de los 80 que se llama The Mining Market Process, y sobre todo en los artículos donde, Menger, eh, perdón, donde Israel Kirchner reseña la historia del debate del cálculo económico, pero no solamente como la historia del cálculo económico, sino como la historia de la escuela austríaca. ¿Esto qué quiere decir? Que recién entonces, cuando Hayek comienza a escribir Economics and Knowledge en el 36, The Use of Knowledge in Society, etcétera, etcétera. y recién, detalle interesante para los del Mises Institute, y cuando Mises escribe el capítulo 15 de la acción humana sobre el mercado, citándolo a Hayek, estaban escribiendo juntos, lo cita Hayek, cita estos artículos. Ahí es donde Fon Mises comienza a hablar del de mercado como proceso, como tendencia al equilibrio. ¿no? Recién ahí hay como una especie de toma de conciencia de, de Mises y Hayek de que ellos estaban diciendo algo diferente a las demás escuelas eh, neoclásicas, muy concentradas en lo que podríamos llamar los modelos de equilibrio como punto de partida del núcleo central. Van a ver por qué digo esto. Anótenlo en todo caso. En todo caso, y si son las 3 de la tarde y me olvidé de aclararlo, me buscan. ¿Qué quisiste decir con el punto de partida del núcleo central? Bueno. Eh, muy interesante, además, fíjense el inicio del libro, eh, del, fa del famoso artículo Economics and Knowledge, que es un, un artículo del cual hay versiones diversas. Por un lado está dirigido a un, una sociedad de economía del, del momento que me olvidé, este, un, está hablando a sus colegas, eh, y les empieza a hablar del problema de la incertidumbre y del desequilibrio como una especie de novedad que él mismo también está asumiendo. ¿tá? Porque mi opinión es que cuando, cuando Hayek en el 31 escribe Prices and Production, para él el desequilibrio entre ahorro e inversión en mercado de capitales, era una excepción a la teoría del equilibrio general. ¿no? Por algo Hayek siempre habla de, este, de, eh, eh, habla de, eh, eh, de la economía eh, en un sentido lato, en un sentido de eh, hipótesis de equilibrio, ¿no? que... Es lo que ahora él, él mismo está comenzando a cuestionar. Eh, entre paréntesis, fíjense qué interesante, Keynes y Hayek en ese momento piensan lo mismo. O sea que el mercado está en desequilibrio. La diferencia es que Keynes lo soluciona de un modo y Hayek lo soluciona de otro. Bien. Pero esto que acabo de decir, que el mercado está en desequilibrio, no soluciona el tema epistemológico, que es uno de los puntos que hoy quiero tratar. Por lo tanto, en la historia de la escuela austríaca hay que tener en cuenta que hay un primer periodo relativamente europeo donde Mises y Hayek son economistas como cualquier otro economista, que se distinguen por su insistencia en la disciplina monetaria, que se distinguen por la peculiar teoría del ciclo, donde entre líneas se empieza a ver el tema de equilibrio o desequilibrio, pero no son marcianos hablando desde no sé qué lugar. Es más, antes de que sucediera la Revolución Keynesiana, Mises y Hayek, y muchos más Mises que Hayek, eran muy conocidos en Europa, muy respetados en Europa. Por eso hay que tener en cuenta lo casi traumático que para ambos autores es tener que irse a Estados Unidos. Eh, o sea, eh, ubíquense en esa circunstancia psicológica. Mises, ya saben cómo, tenía un, aproximadamente 60 años cuando llega a Estados Unidos después de una huida de película. Alguna vez alguien hará la película, pero tuvo que hacer un viaje por tierra desde Ginebra hasta Portugal. Los nazis llegan dos días después de que sale el barco. <risa> llegan los nazis buscándolo con nombre y apellido. Y cuando llega a Estados Unidos no es nadie absolutamente nadie, y cuando comienza a hablar, los norteamericanos escuchan a alguien que no es positivista, no es keynesiano, no es partidario del New Deal, y hablaba en un inglés difícil, bueno, ¿no? Bien. Eh, Hayek lo mismo, por motivos personales, va en los años 50 va a la Universidad de Chicago, pero va al Comité de Estudios Sociales y Políticos, ahí tiene 10 años de, de Relativo desconocimiento, 10 años fructíferos, porque ahí es donde se pone a dar clases de historia de las ideas políticas, que es el origen del libro, los fundamentos de la libertad. Pero por eso Israel Kirchner dice que en los 50, lo que hoy retrospectivamente llamamos la escuela austríaca de economía, casi desapareció. Sin embargo, quedaba Lachman en Johannesburgo, ¿Eh? Eh, que van a ver la importancia de Ludwig Lachman. ¿no? Quedaba Lachman en Johannesburgo, pero nadie más. Que yo sepa, bueno, estaba el caso de von Stryl, ¿no? eh, este Hans Mayer, eh, que eran austríacos también, eh, la influencia que los austríacos tuvieron en personas como Virgen Ropke, pero no mucho más. Ah, perdón, ahora lo iba a nombrar. Y Mahlub, efectivamente. Sí, sí, sí. Eh, esos eran los autores que quedaban. Ahora iba a ser una referencia a Club, por eso no lo estaba nombrando. Bien, eh, así que ese primer momento donde la escuela austríaca por un lado no es diferente a las demás escuelas, un segundo momento donde casi desaparece, en ese momento es donde Mises y Hayek comienzan a hablar de una manera similar a la que hoy conocemos, que es el tema de la tendencia al equilibrio, y finalmente, ya saben, un momento donde se produce el revival de la Escuela Austríaca de Economía eh, en, en los años 70 en Estados Unidos, donde ahí sí comienza, por influencia sobre todo de Israel Kirchner, comienza a hablarse del mercado como proceso, a diferencia de los modelos de equilibrio neoclásicos, etcétera, etcétera. Bien, sobre lo cual tengo también algo que decir. Bien. Eh, tercer punto. Eh, entre paréntesis, me olvidé de decir, bueno, vayan anotando todos los comentarios que haya y luego los hacemos todos juntos. Tercer punto es la famosa versión histórica de que Mises y Hayek en el tema del cálculo económico pensaban casi totalmente diferente, que es una versión que sobre todo se enfatiza en el Mises Institute en los 80 con un artículo de Joseph Salerno que decía deshomogeneizando Mises y Hayek. ¿no? Más allá de la obviedad de que Mises y Hayek no son lo mismo, <risa> más allá de la obviedad de que Mises y Hayek no piensan lo mismo en la mayoría de los temas, excepto en algunos temas de economía, lo digo de manera irónica, este, sin embargo, la tesis de Salerno, que luego la sigue Rothbard y Hans-Hermann Hoppe, y es lo que hoy es como una especie de versión oficial de los fans del Mises Institute, bueno, eh, la tesis es que, mientras que Mises habría dicho que el cálculo económico es definitivamente imposible en el socialismo, o sea, es imposible en teoría, Hayek habría dicho que el cálculo económico es posible en teoría, pero que en la práctica no se puede hacer por los motivos que él empieza a escribir en su artículo Economics and Knowledge del 35 y del 36, a saber, ¿por qué? porque en ese artículo él dice, lo que constituye a la economía como una ciencia empírica son las afirmaciones acerca de cómo las personas en el mercado coordinan conocimiento ¿No? pero cuando Hayek dice eso Dice, eso hay que agregarlo a la teoría fundamental de la economía, o sea, la teoría del equilibrio general, la teoría subjetiva del valor. Pero, ¿qué ocurre? Lo que Hayek llama en teoría es lo que luego queda como la, las teorías del equilibrio general y, por lo tanto... Cuando ustedes ubican a Hayek ya en, en los 70, en los 80 de adelante, sobre todo con el artículo de El mercado como proceso de descubrimiento, entonces la escuela austríaca en teoría es la teoría de la coordinación de conocimientos dispersos. Por lo tanto, para Hayek también el cálculo económico es imposible en teoría, si por teoría entendemos la teoría de la coordinación de conocimiento disperso. Pero cuando él habla en los 30, no es eso en teoría. Teoría es la teoría del equilibrio general. Está de la, a la cual todos, miren lo que voy a decir, todos los economistas saben, me estoy adelantando, ¿no? que en el mundo real no está, sino que es un modelo al cual hay que hacer aclaraciones, etcétera, etcétera. Y Hayek procedía en ese sentido como cualquier otro economista. Bien, así que por lo tanto esa es mi respuesta a, a este tema y además se junta con el anterior. ¿Por qué? Porque contrariamente... Esto es muy polémico, ¿no? pero contrariamente a la tesis que sostiene que hay dos escuelas austríacas, una ortodoxa que es escolástico Menger, Mises, Rothbard, Hopi, y luego los heterodoxos, ¿no? como si fuera una cuestión religiosa, ¿no? donde entran von Wieser, Machlup, Blackman, Hayek, ¿no? heterodoxos, que no sé qué cosa rara habrían dicho. bueno. Eh... Miren, perdonen que les diga, definitivamente no es así. ¿Por qué? Porque Mises y Hayek colaboran ambos en la teoría del de, eh, mercado como proceso, como coordinación de conocimiento disperso. Este, ahora que sus fundamentos filosóficos sean diferentes, su modo de ver sea diferente, que su epistemología sea diferente, no quiere decir que no se puede afirmar que ambos colaboran con lo que en los 80 es ya el mismo núcleo central, de la escuela austríaca, en que su núcleo central, el tema de la coordinación de conocimiento disperso valga la redundancia, es un tema central, es un tema fundamental. ¿Okay? Así que este, mi respuesta a este tema de la deshomogeneización entre Mises y Hayek, que es por un lado obvio, <ríe> sí, no son lo mismo, por el otro lado, ambos, ambos colaboran con un mismo programa de investigación. Scientific Research Program, un mismo programa de investigación que se va consolidando en los eh, 80. En la historia de las ciencias naturales y en la historia de las ciencias sociales, los programas de investigación eh, tienen autores que son diferentes, pero confluyen en, en, en, en el mismo conjunto de tesis centrales. ¿no? Bueno, Otro tema que voy a decir, más polémico todavía, Cuarta cuestión, es el tema de la relación entre la escuela austríaca y la teoría de los modelos. ¿OK? No escuela austríaca y las modelos, porque eso sería otro tema del cual no sé qué opinaban Mises y Hayek. ¿no? Pero con respecto al tema de los modelos en ciencias sociales, ¿qué ocurre? Sobre todo entonces, a partir del revival de la escuela austríaca de, de, de de economía en los 80, bueno, no, en los 70, en Estados Unidos, entonces surge la típica contraposición. La escuela austríaca de economía habla de la economía como proceso, como una tendencia al equilibrio, como una tendencia a la coordinación de conocimiento disperso, una tendencia que va de una mayor descoordinación a una... De una sí, de una mayor descoordinación a una mayor coordinación. Bien. Y eso en contra de las de los modelos de competencia perfecta, modelos de equilibrio general, etcétera, etcétera. Bien. Pero entonces, acá hay que hacer la siguiente aclaración. A mí me parece que, de acuerdo a la epistemología actual de la escuela austríaca, eh, perdón, de la escuela austríaca no, ver, de acuerdo a la epistemología actual de la economía en general, sobre todo por influencia de un economista estrella hoy, en la epistemología de la economía, que es Uskali-Maki, ¿Eh? no Macri, Uskali-Maki, ¿okay? se dedican a cosas diferentes. Bien, eh, eh, la teoría de los modelos no está necesariamente relacionada con la matemática, y la teoría de los modelos no significa contraponer lo real a lo ficticio. O sea, no es que los científicos de las ciencias sociales que hacen modelos crean que el modelo es el mundo real. Prácticamente, desde John Stuart Mill en adelante, y él lo dice, el modelo es una construcción teórica que se hace en ciencias sociales precisamente para tratar de decir algo en ciencias sociales que no tenga en cuenta al mismo tiempo la infinitud de las variables dispersas, eh, cambiantes en ciencias sociales. Entre paréntesis, Popper también lo dice para ciencias naturales. ¿no? Eh, esto es, ¿por qué hacemos modelos? Porque tenemos que realizar una teoría que tome en cuenta factores que consideremos relevantes y deje de lado infinita cantidad de cuestiones humanas que según la teoría no serían relevantes por lo tanto todo modelo tiene esta característica si xxx la cantidad que quieran de supuestos si tales o cuales supuestos entonces tal cosa el modelo de competencia perfecta tiene determinados supuestos okay. No es que los economistas partidarios de la competencia perfecta crean que el mercado real, en la calle, allí, es el mercado perfecto. Ustedes saben perfectamente cómo proceden los chicaguenses, este, este, los partidarios del mercado, dicen, bueno, está el modelo de competencia perfecta, y luego, en la praxis de la economía, sabemos que el Estado falla, sabemos, que, este, sabemos la teoría del public choice, sabemos lo Logan Economics... Agregamos todo eso, lo fundamentamos en Adam Smith como hace Ronald Coase o como hace Gary Becker. Si ustedes lo ven, los ven, si ustedes lo, los, los leen, van a ver que no hay ningún problema con esto. ¿No? Este, ellos sencillamente tienen que ir agregando consideraciones filosóficas sobre el comportamiento humano para ir ajustando el modelo. ¿No? Bien, hágame acordar a, al, al, al caso Hayek al respecto. Vamos a ir a, a él, sin embargo, en este momento. En Hayek, la lo que podríamos llamar la teoría del orden espontáneo, es también un modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los tres artículos de Hayek, Economics and Knowledge, The Use of Knowledge in Society y The minimum of Competition, van a ver que lo que Hayek está diciendo es también, if, then. Y en el medio aparecen Condiciones, ¿no? O, o sí, ahora vamos a ver por qué digo simplemente condiciones. O supuestos, esa sería la mejor palabra. Aparecen supuestos. Uno, la tendencia al aprendizaje, que él la fundamenta, por supuesto, en, en los escoceses. Dos, los precios libres. Tres, la libertad de entrada al mercado. En este, en este caso estos supuestos no tiene sentido decir si son fácticos o si son ficticios. Fáctico es cuántas sillas hay aquí Ficticio lamentablemente para mí es el enterprise de viaje a las estrellas ok? Pero esto no es ni fáctico ni ficticio. ¿Por qué? Porque es una proposición condicional. Si tal cosa, entonces tal otra. Si yo digo, si quiero aprobar este, estadística con Julio, mejor me pongo a estudiar, ¿no? cosa que no va a suceder aunque estudie, pero ahí ya estamos cambiando el modelo. Entonces obviamente decimos, si quiero aprobar, debo estudiar. No es falso. Pero tampoco estoy hablando de una afirmación categórica fáctica, no estoy diciendo hoy estudié. Estoy diciendo si tal cosa, entonces tal otra. Por lo tanto, se podría decir que esto, en términos de Euskal y Maki, sería el modelo teórico de la Escuela Austríaca de Economía. Esto es un modelo. Usará matemáticas, no usará matemáticas, es un debate abierto, pero esto como tal es un modelo está porque cumple con las categorías de IF, then por un lado y porque además, dada, dado el desarrollo de la escuela austríaca, consideramos que estos tres, tres supuestos son supuestos relevantes. ¿Está? Si, si estuviéramos en otro encuadre teórico, eh, no serían relevantes. Para la escuela austríaca son tres supuestos relevantes, importantes. Por lo tanto, yo diría que, no hay que decir que los economistas austríacos trabajan sobre lo real y los neoclásicos no austríacos sobre lo irreal sino que ambos trabajan sobre la base de modelos como en todas las ciencias sociales el asunto es, cuál es cuáles son los supuestos del modelo ¿está? Eh, aquí es donde entonces hay que volver a Economics and Knowledge de Hayek e ir a Dos o tres renglóncitos fundamentales, donde él dice: si oferta y demanda estuvieran ya en equilibrio, ahí no tendríamos problema económico. El problema económico es precisamente la dispersión de conocimiento entre oferentes y demandantes. Ahora, cuando él está diciendo esto, está cambiando el punto de partida del núcleo central. Estoy cumpliendo la promesa y me explico. ¿Qué quiere decir punto de partida del núcleo central? En un modelo neoclásico, yo puedo decir, uno, equilibrio, dos, puedo agregar public choice, puedo agregar loan economics, puedo agregar la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, ¿no? Con lo cual estoy ajustando cada vez más el punto 1 a un análisis del mundo real. Y les aseguro que gracias a a los Liberty Found que últimamente he ido, es así como procede, sobre todo Ronald Coase. Esto me ha convencido últimamente. Si ustedes lo leen a Ronald Coase, van a ver que la diferencia entre austríacos y austríacos se acabó. Es Adam Smith. Así de simple. ¿Está? Bien. Lo que hace Hayek es cambiar el punto uno O sea, cambia el punto uno del núcleo central. Este es un núcleo central. En Hayek hay otro núcleo central. El punto uno es... La descoordinación de conocimiento entre oferentes y demandantes. O sea, el punto uno del núcleo central, o sea, lo que Hayek está diciendo, es que hay que cambiar el punto de partida. El punto de partida del núcleo central de la teoría económica es la no coordinación de conocimiento. Y por lo tanto, los puntos dos, tres y cuatro es cómo oferentes y demandantes descoordinados coordinan. Y la respuesta son ese artículo y los otros dos o tres artículos que siguen. La respuesta hegiquiana a esa pregunta es, es The Use of Knowledge in Society, The Meaning of Competition, eh, Competition as a Discovery process, process, qué sé yo, bueno mejor sigo hablando en español porque mi inglés no, no, no pronuncia del todo bien, pero bueno, no importa. El asunto es que, ok, eh, como pueden ver, la diferencia acá no es una diferencia de real o no real, de modelo o no modelo, sino que es otro modelo, la teoría del orden espontáneo, que es un modelo, ¿sí? Entonces, donde el primer punto de partida del núcleo central es diferente. Y estos tres puntos, uno, dos, tres, ¿eh? son estos, son los puntos que permiten explicar bajo qué condiciones el mercado coordina. By the way... Tener esto en cuenta eh, es, es muy importante cuando les preguntan ¿dónde se aplica el mercado? ¿Ven? No es una pregunta teórica. Un modelo no se aplica ni no se aplica. Ahí la respuesta de Israel Kirchner también es muy buena. Él dice, cuando tenemos todo esto en cuenta, no el tema de los modelos, sino la, la teoría del proceso de mercado, yo lo que sí me puedo preguntar, puedo hacer como una especie de paneo de situaciones reales desde Corea del Norte eh, hasta, no sé algunos algún lugar de Nueva York, qué sé yo, no sé. Entonces yo puedo hablar de eh, un más o un menos, o sea, ¿dónde estas condiciones se dan más o menos? Tal vez se dan un poquito más cerca de Nueva York, se dan un poquito menos cerca de Corea del Norte, un poquito menos en Argentina, si hago, siempre hago el mismo chiste. ¿no? Este, pero fíjense que desde el punto de vista fáctico, ninguno de los extremos es real, o sea no hay en la realidad económica un lugar donde haya una absoluta descentralización y no hay ningún lugar donde haya una absoluta y total centralización porque aunque se juegue en la vida algo de mercado negro en Corea del Norte hay, algo, un poquito, ¿no? y por más que ustedes quieran ir a la utopía libertaria van a ver que algo de intervención tienen. Okay. Entonces, entonces el mundo es siempre un mundo gris lo que podemos hacer es un paneo pero este paneo, miren qué interesante la relación entre teoría e historia entre teoría y circunstancia concreta solamente podemos juzgar la, la circunstancia concreta a la luz del modelo y este es el famoso a priori que ningún economista serio, como dice Mahlup, niega todos saben que ellos parten de un modelo con determinada fundamentación filosófica, sea la que fuere o no, ya, ya vamos a ver este debate. Así que, bien, eh, por eso lo pensaba decir después, pero creo que viene bien decirlo ahora. El economista austríaco que más tiene en cuenta todas estas cuestiones, que lo dice de manera muy clara para el tema epistemológico, es Fritz Machlup. En su famoso artículo... Eh, eh, el principio de verificación en economía de 1955 entre paréntesis saben que justamente eh, bueno, a ver me estoy desordenando acá Masclub lo que dice es que todo economista parte de un modelo a priori ¿no? que tiene determinadas fundamental assumptions esas fundamental assumptions luego se aplican como decía John Stuart Mill y, y lo cita John Stuart Mill se aplican a una circunstancia concreta que Mahlu llama Assume Conditions. ¿okay? Eh, entre paréntesis, todavía no he llegado al punto que quiero. Entre paréntesis, el famoso tema del extremo a priorismo en Rothbard, que defiende Rothbard, es una respuesta a Mahlu. publica este artículo en el año 55, que es una defensa del a priori, y Rothbard se enoja. Dice, no, eso no es a priori. Yo soy el verdadero a priori. Entonces publica en el 56 un artículo que se llama En defensa del extremo a priorismo. Esto últimamente saben que lo, lo he trabajado mucho junto con Nicolás Kachanowski y, y Agustina Borella. La interpretación que club tiene de Mises no es el extremo a priorismo de Rothbard, es un a priorismo como cualquier otro. <risa> ¿Listo? Si la interpretación club de Mises hubiera prevalecido en Estados Unidos, el diálogo de la escuela austríaca con las demás escuelas hubiera sido muy fructífero. La interpretación de la escuela austríaca que prevalece en los Estados Unidos es la interpretación Rothbard y el artículo de Mahlub queda olvidado. ¿Okay? Con, con Nicolás hemos tratado de hacer acordar del artículo de a los al pequeño mundillo de los austríacos norteamericanos y algo de pequeño rudito hemos logrado este, hacer. ¿No? Eh, David Gordon nos contestó diciendo que Rodbard no decía lo que nosotros decimos. Este, otro gran economista, Scott Shields se enojó con nosotros dicen estos estos argentinos defendiendo los fomises que es indefendible. Y bueno, Peter Berke, a Peter Berke les pareció bien. Bueno, en fin. Así que un poquito de no salió en las tapas del New York Times, pero <risa> un poquito de ruido hemos logrado hacer. Pero el punto fundamental que tiene que ver con el final es que Maslow hace una referencia al famoso artículo de Friedman sobre el método de la economía positiva. que Este artículo es del 55 y el artículo de Friedman es del 53. Maslow, que era un caballero total, con usos y costumbres académicos que lamentablemente a veces se han perdido, hace una nota a pie de página ¿no? y dice... Está hablando de los fundamentos filosóficos de las Fundamental Assumptions. Y, eh, y, el, y, y los autores que citan son, sobre todo, Max Weber, ¿okay? cita la tradición hermenéutica beberiana. ¿no? Está hablando de todo eso y hace una nota a pie de página donde dice, de manera muy elegante, dice, este es, por lo demás... O esta es la única diferencia que tengo con el excelente y brillante artículo de Friedman sobre el método en la economía positiva. O sea, la diferencia, pero que para mí es una diferencia importante, es que a Friedman comprensiblemente no le preocupan los fundamentos filosóficos del modelo y a Machlup sí, que yo creo que hoy es el aporte que puede hacer la escuela austríaca el tema de los fundamentos filosóficos del modelo del orden espontáneo, que no es nada nuevo, están todos en Adam Smith. Ustedes van a decir, Gabriel, has cambiado, te has puesto smithiano. Bueno, sí, culpa de los Liberty Fund. ¿no? Este, bueno, eh, otro economista que quiero destacar, muy importante en la tradición austríaca, es Ludwig Lassmann. que entre paréntesis yo no lo he estudiado, ya me, no me acuerdo en qué punto estaba, bueno, pongamos que en el 5, yo no, no lo he estudiado en el famoso tema de la teoría del capital, ¿no? que no, no, no es mi tema y ahí creo que no lo va a hacer nunca, o sea, la, la teoría del capital en la escuela austríaca, que es una de las teorías más importantes, bueno, hay quería a Hayek de vuelta, a Lachmann, ¿no? a von baberg eh, El asunto es que Lachmann quedó, me parece, injustamente interpretado por un artículo de de eh, por un artículo de, eh, eh, del autor de Time and Money, eh, Roger, Garrison. Roger Garrison. Él en los 80, cuando era un Kirchner boy, este, publicó un artículo donde decía, bueno, hay tres concepciones en la economía, está Equilibrium Always, Always, los neoclásicos. Equilibrium sometimes, los austríacos. Y equilibrium never, los austríacos radicales. Lachman y Schackel. Sobre Schackel no me voy a pronunciar, pero es otro autor importantísimo. Cualquiera se puede hacer una tesis de doctorado sobre Schackel, este, sale enseguida. ¿no? Y, pero ahí sí yo me puse a leer las cuestiones que dice Lachman sobre epistemología y proceso de mercado y no, no es así. En ningún momento, dice equilibrium never, en ningún momento niega que haya una coordinación. Lo que él hace, y me parece que esto es muy interesante a efectos de cierto optimismo que a veces tienen los austríacos, lo que él hace es recordar el tema de la incertidumbre en Mises y Hayek y llevarlo a sus últimas consecuencias. Lo que está diciendo es, miren, la coordinación... Es posible, pero es muy difícil. ¿Está? O sea, fíjense, fácticamente, que se den estas tres condiciones es cada vez más difícil. Y por lo demás, el famoso, tema de, eh, el, el famoso tema de la hermenéutica que tiene que hacer el empresario sobre los precios es cada vez más difícil. O sea, necesitamos cada vez mayor capacidad empresarial. Cuando Fon Mises escribía... ¿Se acuerdan que él hablaba, diferenciaba del estado final de reposo, que a mí siempre me gusta hacer la broma de que, eh, este, que, que bueno, que, que por suerte todavía no hemos llegado, y el estado natural de reposo, ¿no? Bueno, para Mises, el estado natural de reposo es cuando el mercado de Nueva York cerraba, listo, el mercado la bolsa de valores cerraba y abría al día siguiente. Y claro, en esa época, en los 40, en los 50, nadie estaba a la noche viendo en Internet los mercados de otros países. En ese sentido... Eh, la, la, la interpretación de precios que tenía que hacer el empresario para hacer cálculo económico era un poquito más sencilla. Hoy, hoy si ustedes se vuelven locos, están viendo precios todo el día. En, un, en una situación de mercado libre, por lo menos tendrían precios libres. Hoy, a su vez, tienen que hacer cálculo económico con precios intervenidos. ¿No? Entonces, este, es, a mí me parece que lo que Lachman está diciendo es, es posible... Pero no es tan sencillo, no es que yo voy a ir a tal lugar, voy a poner un set de instituciones de mercado y ¡boom! y la coordinación va a surgir ahí <ríe> rápidamente. ¿no? En ese sentido, Lachmann es como una advertencia, es, es, es un austríaco no tan optimista. ¿no? Y obviamente, él sabe perfectamente que la intervención del gobierno no es nunca la solución a una eventual lentitud del mercado. ¿no? Eh, por lo demás... Hay que tener en cuenta, y esto a veces se olvida injustamente, que Lachmann jugó un papel fundamental en el revival de la escuela austríaca, porque ustedes saben que, eh, eh, que von Mises estaba dando su seminario privado, pero a la vez eh, Israel Kirchner y estaba dando seminarios sobre escuela austríaca, donde él fue a su vez profesor de Peter Berke y sus discípulos, y de Don Lavoy, ¿okay? otro famoso austríaco que... También últimamente hemos intentado rescatar del olvido. Eh, pero Lachman, un, una vez por año, se pasaba seis meses en Nueva York hablando de escuelas austríacas, dando un seminario sobre escuelas austríacas. Venía de Johannesburgo y ahí estaba, ¿no? eh, hablando de todas estas cosas. Eh, así que tu, tuvo un papel fundamental. Y si ustedes ven el, el libro eh, sobre... Eh, el libro sobre el Revival de la Escuela Austriaca, que se publica en el 74, The Foundations of Modern Austrian Economics, eh, van a ver que es un seminario que se da en el 74, donde hablan fundamentalmente Israel Kirchner, Miss, eh, Israel Kirchner Rothbard y Lachman. ¿No? Son los tres que fundamentalmente escriben en, en, en ese seminario, y ese, y ese seminario es el que se considera el punto de inicio del Revival de la Escuela Austriaca. Porque en ese seminario... Lo que hoy ya son los economistas austríacos que tienen 60 años, como Peter Becke, en ese seminario eran ninitos este, este, fogaz, fogosos y, y, y, y muy inteligentes y muy preguntones, etc. Etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, yo diría, ¿no? pongan el número que quieran porque como siempre me perdí en los números. ¿no? Tenía anotado 7... Siempre me pasa lo mismo, me quedaron cinco, no no, no sé, pero bueno. Eh, ¿Cuál es el aporte hoy de la Escuela Austríaca de Economía en función de todo esto? Eh, bueno, primero voy a decir algo muy discutible. A mí me parece que a nivel de conocimiento de teoría económica no hay una diferencia esencial entre un Mises, un Hayek, un Israel Kirchner o un Ronald Coase o un Peter Berke. ¿okay? Segundo, hay que tener en cuenta que ah, eh, el, el libro de Peter Webb, que es Living Economics, él vino acá a, a hablar sobre eso, él, él eh, toma la famosa diferencia que hace, la, que hace Friedman entre Good y Bad Economics y dice, bueno, en realidad hay varias escuelas que están en la Good Economics. La Good Economics son las escuelas de economía que entienden el sistema de precios, que es decir, entender el sistema de coordinación en un mercado libre. Pero ahí no están solo los austríacos, es también, está también el Public Choice, el en Economics, algunas escuelas neoinstitucionalistas. O sea, como que la escuela austríaca hoy en día, según Peter Berke, es una de las líneas del Buda Economics. Los chicagenses, por supuesto. Bueno, los chicagenses hay algunos que no son pro-mercado, ¿no? me refiero sobre todo a Friedman, Peter Berke y Coase. Bueno, en primer lugar eso, o sea, tenemos que sentirnos hoy en día primos hermanos de otras escuelas que comprenden la economía tan bien como los austríacos. Eh, eh, pero entonces, en ese sentido, ¿cuál es hoy el principal aporte? No, eh, no voy a negar que desde el punto de vista de la macroeconomía los economistas austríacos actuales están diciendo mucho acerca de la teoría del ciclo, ¿No? hay un revival acerca de la teoría del ciclo, que es un tema que a mí me excede un día supongo que vendrá Nicolás Kachanovsky a dar un seminario sobre eso ¿No? este, pero que ahí sí hay aportes muy interesantes y novedosos en el sentido de que es un recycle de la teoría del ciclo de von Mises de 1912 ¿Está? pero en función de todo lo que acabo de decir, eh, a mí me parece que hay mm, eh, eh, se podría hablar de los siguientes temas ¿no? en cuanto a aportes hoy. El principal aporte es el fundamento filosófico de la economía, de la economía como ciencia. Un fundamento que alcanza a decir... La economía es su fundamento filosófico, o sea, no es que pueda haber una economía separada sin su fundamento filosófico. ¿Por qué? Porque, eh, porque eh, si hay algo que caracteriza a la escuela austríaca, aunque no con este término, es remontarse siempre a la antropología filosófica. O sea, ¿qué concepción de acción humana hay detrás? No es ninguna novedad. Acá los autores fundamentales siguen siendo Mises, con su praxeología, Hayek, con su fundamentación del conocimiento disperso, y Adam Smith. ¿Eh? Adam Smith. ¿Okay? O sea, la, la fundamentación filosófica de la y Adam Smith sobre todo con la teoría de los sentimientos morales. Ahí tienen la fundamentación filosófica de la economía y yo creo que sigue siendo el aporte central. Y el otro aporte de la fundamentación filosófica de la economía es la distinción entre conocimiento e información. Acá también hay algo muy importante en lo cual siguen colaborando economistas como Peter Wecke tomando, eh, tomando eh, los aportes dejados por Don LaVoy. Esto es, no solo la economía como ciencia, sino... La acción humana en el mercado, ya sea del empresario, del ahorrista, del inversionista, los que quieran, consiste en interpretar, en leer precios. Está. A diferencia de la información. ¿Información qué es? Información es este pizarrón. ¿Ven? Así. O sea, si dentro de 3.000 años vienen los extraterrestres y descubren que en el planeta Tierra lo único que quedó es este pizarrón así, el problema de ellos va a ser interpretar. ¿Okay? Así es dato. Dato quiere decir mensaje con un canal físico, fijado. Un libro cerrado es dato. ¿Okay? El silicio en Internet es dato. Conocimiento es el ser humano que lee y por lo tanto interpreta. Por lo tanto, algo muy importante de la escuela austríaca es advertir que el eje central del mercado consiste en la capacidad de interpretar precios. Cuanto mejor, mayor el cálculo económico, cuanto peor, menor. Bueno, esto me salió medio ridículo, cuanto peor, menor, pero bueno, lo que quieren, como, como quieran decirlo. Okay. Bueno, bien. Esto es en principio todo lo que quería decir acerca de lo que la historia de la Escuela Austríaca este, nos, nos, nos presenta.